Que Javier más va mundo de la vida. El mundo de la vida, la verdad es que suena muy bien, ¿no? ¿En qué consiste? Pues que el mecanismo que rige el mundo de la vida es el mundo, es la deliberación. Para mí, el principal reto es no perder de perspectiva que nuestros problemas, los problemas con los que estaban trabajando los movimientos sociales, con los que está trabajando el tercer sector, son problemas que tienen un origen eh, público que tienen una raíz pública y que en consecuencia la única solución es una solución pública en consecuencia creo que los movimientos sociales y el tercer sector lo que deben hacer es un esfuerzo por tratar de politizar en el sentido positivo de la palabra de tal forma que la gente deje de considerar que sus problemas son problemas privados, que solo le afectan a él que son resultado de la mala suerte o de un fracaso personal, para que toda la ciudadanía seamos capaces de ver que el origen en el 95% de los casos de nuestros problemas se basa en una serie de desigualdades que tienen un carácter público y que solo pueden ser resueltas de forma pública, porque si asumimos que nuestros problemas son privados tendremos que buscar soluciones de forma privada. Y las, los... Y las desposeídos siempre tendremos dificultades para encontrar respuestas privadas a problemas que son públicos. La única solución es retomar la senda de la historia, hacer público aquello que tiene un origen público y de esa forma reclamar una solución política y pública a esos problemas. Si no, es la idea. Bueno, la idea de no atraer, sino construir algo nuevo y diferente juntos y juntas. ¿sí? Claro, es que nosotros convocamos algo y no vienen los movimientos sociales. O el movimiento social, contamos algo y la gente del tercer sector es que está en otra pelea. No. Es que estamos esperando a que alguien venga, en lugar de estar imaginando qué podemos construir. ¿vale? Claro, los retos podemos imaginar que son, que son muchos. El, tal vez por destacar eh, tres de, de estos retos serían el claro, si partimos de la idea que, que toda intervención social, todo el trabajo que realizan, que se realiza desde los movimientos sociales o desde las organizaciones del tercer sector, eh, tienen una dimensión política. Eh, también podemos imaginar que la gente que estamos vinculados a, a, a este entorno el, lo que tenemos que hacer es imaginar y trabajar con, con la idea de que la gente con la que estamos son sujetos políticos, que son sujetos con capacidad de transformación social. ¿no? Eh, otro reto también sería imaginar o darnos cuenta de esos vínculos, eh, esos, esos hilos invisibles que, que están o que ponen en relación a las diferentes realidades en las que nos estamos moviendo. No son realidades sectorizadas, no son realidades estancas entre ellas, sino que son realidades que están interseccionando entre ellas, ¿no? El, esa, también esa mirada es de esa complejidad y, y visibilizando esos, esos vínculos invisibles, yo creo que nos pueden ayudar a, a buscar espacios de encuentro, espacios comunes, ¿no? Eh, y luego, bueno, el, tal vez otra, otra de, las, de las cuestiones que nos parece que pueden resultar más interesantes eh, en, esta, en esta búsqueda de espacios comunes es el imaginar también dónde están nuestros lugares, ¿no? Y tal vez nuestros lugares están eh, en el espacio público, en la calle, ¿no? El trabajo de, de denuncia, el trabajo de, de, de vincularnos y de estar ocupando un espacio natural como es el, eh, nuestro espacio, como es la calle, yo creo que es otro de los grandes desafíos que podemos encontrar en ese trabajo común. ¿no?